Quiero comer la cangreburger, burger. Ya no puedo imaginar en vivir sin disfrutar. El cangreburger es muy sencillo, sigue las instrucciones. El pan horneado y hamburguesa bien cocida. El queso derretido, ketchup y mostaza. Un poco de ensalada que sabor natural. Y la salsa secreta es el toque final. Burger, burger. Quiero comer la cangreburger. Sin disfrutar. El sándwich más sabroso del fondo del mar solo lo encuentras en el crustáceo cascarudo durante Bob Esponja en Nick Presentado por Burger King